Hola, ¿qué tal? Saludos amigos de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Terminó la conferencia de seguridad número 59 que fue, que fue realizada en Múnich, en Alemania. El ímpetu que hubo allí en la capital germana, la conclusión de los participantes delegados de la Federación de Rusia presentes, es que efectivamente Moscú debe ser derrotada entre líneas. El evento terminó este domingo y todo el encuentro tuvo su tema fundamental, la guerra en Ucrania. Repasemos algunas posturas de las citas de algunos funcionarios de alto nivel que han enmarcado el encuentro en Alemania. Zelensky por ejemplo expresó recientemente el presidente ucraniano Polomir Zelensky que David derrotó a Goliat no por el poder de la conversación sino por el poder de la acción, por el coraje y la onda, coraje que es lo que tenemos y hay suficiente, no solo en Ucrania sino en toda nuestra coalición de la victoria. No hay ni debe haber ninguna alternativa para librarnos por completo de la acción rusa para liberar al país, para liberar a la gente, porque cada ciudad, pueblo y aldea que permanece bajo ocupación significa que hay personas que están en cautiverio. Muchas personas se comprometen. No. Tenemos que liberar a Ucrania y a Europa, porque cuando las armas rusas nos paran, ya están apuntando a nuestros vecinos. La onda debe fortalecerse ahora mismo. Por su parte, una de las declaraciones relevantes del evento fue la que dio el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, y estas fueron sus declaraciones. Some worry that um, our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options, but the biggest risk of all is if Putin wins. Es decir, entre líneas dicen que la escalada no les preocupa con Rusia, que las cosas se salgan de nivel o a nivel regional el conflicto en que sí está dentro de los objetivos entenderlo es derrotar a Rusia por parte de la alianza. Es decir, ya directamente eh, prácticamente lo dicen a boca abierta, pero lo niegan estar involucrados directamente con el conflicto. El visionismo de Putin no triunfará, al contrario, Ucrania está más unida que nunca. La Unión Europea está unida y respalda la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, es optimista de los resultados con Kiev. Ha dicho, no tenemos ninguna duda de la victoria y el éxito de Ucrania. De otro lado, el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho... Es importante organizar nuestro apoyo a Ucrania desde el principio, de tal manera que podamos mantenerlo durante mucho tiempo. Hasta ahora, este ha sido nuestro punto de referencia para la entrega de nuevos sistemas de armas obuses buses, lanzacohetes múltiples, armas antiaéreas, vehículos de combate, infantería, baterías, Patriot y más recientemente, carros de combate occidentales. Los ucranianos están defendiendo su libertad a un costo enorme y con determinación. Y nosotros los apoyamos plenamente y durante todo el tiempo que sea necesario. Esto significa que todos aquellos que puedan suministrar dichos carros de combate lo hagan realmente ahora, ha dicho Schultz. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que su gabinete y la comisión han empezado a trabajar con la Casa Blanca y el Tesoro del Norte desde diciembre del 2021 sobre las posibles sanciones en caso de que la Federación invadiera a Ucrania. Fue trabajo duro, digno y nocturno para alinear diferentes sistemas comerciales para desarrollar las sanciones dirigidas a tecnologías avanzadas y bienes que aún son insustituibles para Rusia para estar completamente sincronizados también dentro del G7. Estas fueron las declaraciones de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. On potential sanctions. Um, in case that Russia would invade Ukraine. Indeed, we all hoped that it would never happen and we would never have to use these sanctions, but it was a tedious work day and night to align our very different trade systems el primer ministro británico, Richie Sunak, dijo Necesitamos una estrategia militar para que Ucrania obtenga una ventaja decisiva en el campo de batalla para ganar y una estrategia política para ganar la paz. Para ganar la guerra, Ucrania necesita más artillería, vehículos blindados y defensa antiaérea. Así que ahora es el momento de duplicar nuestro apoyo militar, decía el primer ministro británico. De otro lado, el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, hablamos de Wang fue neutral, habló siempre en favor de la paz. Vimos el texto de la base para la resolución pacífica, pero el proceso se detuvo. Él dice que no saben por qué se paralizó el proceso, pero es posible, aduce que algunas fuerzas por debajo de cuerda no quieren que se materialicen las conversaciones de paz. Dice que no les importa la de los ucranianos ni el daño para Europa y que podrían tener objetivos estratégicos más grandes que la propia Ucrania. Ucrania no es lo que Aquí están las declaraciones del funcionario del gobierno chino. 不想让战争很快停下来 no. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dicho que el norte ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad y también sabemos que Ucrania seguirá siendo apoyada por la unidad de la comunidad transatlántica. Putin creía que podía dividir a la OTAN. Recuerde dónde estábamos hace un año. Ha fracasado en esto, la alianza es más fuerte ahora que nunca. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que se debe de intensificar absolutamente el apoyo y el esfuerzo para ayudar a la resistencia del pueblo y el ejército ucraniano y permitirles llevar la contraofensiva que solo permitirá negociaciones creíbles sobre las condiciones elegidas por Ucrania y las autoridades y su pueblo. La presidenta de Moldavia en este evento, Maya Sandu, ha dicho que mientras Ucrania mantenga el ejército ruso lejos de las fronteras, creemos que no hay una venganza inminente para Moldavia y Ucrania nos mantiene a salvo. Un año, un año de la guerra, al mismo tiempo, Rusia ya está librando una guerra híbrida contra Moldavia. Mirando lo que Rusia le está haciendo queda claro que la neutralidad no nos puede defender la neutralidad solo puede defender cuando los demás países la respetan pero ustedes saben que hoy en día no hay suficiente apoyo popular para cambiar esto lo sabemos lo comprendemos lo reconocemos la situación podemos discutir por qué es así miles de personas dicen medios eslavos salieron este sábado a las calles en miuris en alemania para manifestarse en contra de la conferencia de seguridad uno de los que uno de los lemas de alguna de los activos es negociar en vez de disparar, desarmar en vez de reclamar son algunas de las consignas de la Alianza para la Acción contra la Conferencia de Seguridad de la OTAN que se manifestó contra la Conferencia Militar de la OTAN el militarismo, el nacionalismo y el antisemitismo y el racismo. Por lo menos unos 5.000 agentes de la policía fueron desplegados en la urbe para garantizar la seguridad durante las manifestaciones programadas para la jornada. Desde Moscú han reiterado en ocasiones que la eh, entrega de armas a Kiev por parte de otros países solo agravan el conflicto y hacen un riesgo inminente de que la escalada pueda llegar a otras regiones